porque todas las atribuciones fundamentales están concentradas en, el, en este Consejo Superior. Entonces, esta es una figura de gobierno de la universidad que no responde a ninguna digamos, a ninguna eh, demanda, movimiento, eh, inquietud, interés global de, la de las universidades estatales, ni en particular de la Universidad de Chile, sino que es, es algo que el, que, el, que el proyecto y el gobierno, digamos, elabora como, como su propuesta, pero que no tiene ningún, ninguna relación con lo que ha sido todo el movimiento después de los 90 de, de, en pos de la democratización del gobierno de las universidades estatales. Creo que, que se, se, se parece a lo que son algunos de, lo, de las juntas directivas o de los consejos superiores de las universidades estatales actuales, pero que reflejan estatutos que, que surgieron durante la dictadura militar y que no se han podido modificar.